Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo y en este video voy a hacer un ejemplo de cálculo de parámetros de líneas de transmisión. En este caso nos piden calcular, y la inductancia en enríos por metro de una línea con la configuración que se muestra en la figura. El ejercicio también nos informa todas las distancias de la configuración. Recordemos las fórmulas. El radio medio geométrico es la raíz enésima del número de conductores multiplicado por el radio equivalente por la distancia entre los conductores en el haz elevado al número de conductores menos 1. El radio equivalente es el radio multiplicado por 0.7788. Tengo un video donde menciono estas fórmulas que les recomiendo que vean. La distancia entre los conductores es la distancia que nos dieron en el ejercicio dividida entre 2, dado que debe ser la distancia al centro geométrico. Para manejar todo en las mismas unidades paso la distancia que nos dan, que está en centímetros, a metros. Tenemos un resultado de 0.2286 metros. El radio equivalente a su vez da 0.0158 metros. Reemplazando los valores en la fórmula, tenemos un radio medio geométrico de 0.0850 metros. Para hallar el diámetro medio geométrico primero debemos hallar las distancias entre los conductores. Teniendo en cuenta los datos del ejercicio, debemos hallar el valor de la distancia X en el triángulo que dibujé en sus pantallas. Por el teorema de Pitágoras tenemos que el valor de esa distancia es de 10.3621 metros. El diámetro medio geométrico entonces resulta de sacar la raíz cúbica del producto de las distancias entre los cables, teniendo un resultado de 10.9387 metros. Reemplazando en la fórmula de la inductancia tenemos un resultado de 97.1480 ríos por metro. Suponiendo que la frecuencia del sistema es de 60 Hz, tenemos una reactancia inductiva de 0.0366 ohmios por metro. Aquí quiero mencionar que el numerador y denominador que están dentro del logaritmo natural deben tener las mismas unidades para que el resultado esté correcto. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final.